Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don del Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, el dedo de la mano de Dios, el prometido del Padre, Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestro sentido. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía. Y puesto Bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti, conozcamos al Padre, y también al Hijo, y que en ti, Espíritu, creamos todo el tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Santo Consolador por siglos infinitos. Amén.